De nada sirve escaparse de uno mismo de nada sirve, nena escapar de la cuarentena veinte horas de Netflix puedes ver y fumar hasta enloquecer con mil personas puedes chatear a tus amigos Puedes trolear De nada sirve Escaparse de uno mismo De nada sirve, nena Escapar de la cuarentena De nada sirve De nada sirve De nada sirve ¿De qué te sirven los celulares? Y un montón de seguidores Instagramear las relaciones Y retuitear las posiciones Si están podridos y aburridos De este mundo que está podrido ¡No, de nada sirve! ¡De nada sirve! Nada sirve De nada sirve. es cuando estás muy solo, estás bien solo, bien solito, mirando el techo, y en el techo no hay nada, solamente un techo, ¿y qué va a haber en un techo? ¿Qué puedo hacer? Estoy muy solo y aburrido, ¿qué puedo hacer? ¡Es mi vida! ¡Me voy a morir dentro de mí! Tenés que vivir, tenés que sufrir, tenés que sentir, tenés que saltar. Tenés que vivir, tenés que sufrir, tenés que sentir, tenés que amar. Te tenés que arriesgar, te tenés que jugar. Si no, de nada sirve. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Un segundito. Uf. Ya está. Ya estamos en familia. Oh. Bienvenidos todos. Quiero agradecer a todos los que están en este momento. 61 personas están online, incluso gente de otros países. Así que les agradezco a todos y los que tienen otros usos horarios también que se quedaron hasta tarde así que bienvenidos todos ya enseguida vamos a continuar esto es todo nuevo para todos así que allá vamos bien muy bien ya estamos acá Bien. Buenas noches. Entonces les decía, empezamos así, pum, para arriba. Esta fue mi versión del tema de Morris. Bueno, si te llamás Morris, muy alegre no puede ser, del tema De Nada Sirve. Esta versión la bauticé, De Nada Sirve. Gracias también. Bien, decía que sean todos bienvenidos. Para los que no me conocen, yo soy... Caludio, el viejo performer cyberpunk. Hoy estamos haciendo esta experiencia nueva, un mini-show en vivo para todo el planeta. Libertad domiciliaria. Un espectáculo multimedial para varias máquinas y un aparato. Muchas veces, mis seguidores, mis acreedores, me preguntan dentro de qué estilo podríamos encasillar mi obra. En este caso, Sería Electro Anarco Post Punk, más conocido por su sigla EAPP. Les recomiendo que baje mucho las expectativas, porque reitero, esta es una performance experimental, vanguardista. Experimental porque no ha sido probada aún en humanos, y vanguardista porque es como una de esas obras donde no sabes si el artista es un genio, es malísimo o te está tomando el pelo. Pero por eso probablemente muchos al terminar el show van a decir ¡Ah, oh, me encanta, Caludio, estuvo buenísimo! Y para adentro van a decir ¡Qué mierda fue eso! Es que soy un artista de culto. El problema es que mis seguidores son ateos de mí. En esta época, que ya venía complicado hacer humor, ¿cómo se hace humor en medio de una pandemia? No lo sé. ¿Se puede demandar a Dios por mala praxis? Me gustaría decirles que yo tengo el mismo temor que ustedes. Pero no, los nerds ya vivimos todo esto. Es que desde chico leo libros y veo películas del fin del mundo. Terremotos, explosiones, zombies, meteoritos, extraterrestres. Ya estoy acostumbrado. Ahora que lo pienso, si esto que estamos viendo es el fin del mundo, es bastante berreta. ¿Dónde están los efectos especiales? Por otro lado, dicen que el fin del mundo ahora está viviendo una distopía. Ahora, desde que recuerdo estamos viviendo una distopía. Deberíamos decir como ese graffiti que apareció en las calles de Santiago de Chile durante las revueltas hace unos meses. Luchemos porque otro fin del mundo es posible. Y eso que me informo del tema, tal vez demasiado, Sigo las estadísticas, pero como soy un hombre deconstruido, veo las curvas y no les digo ningún piropo. Eso sí, no entiendo por qué alaban tanto a los que están en la primera línea. Yo voy por la cuarta o la quinta y no le veo ningún mérito. Las autoridades recomiendan la autogestión de los síntomas. Y para los hipocondríacos, la autosugestión. Hice un video en YouTube sobre la pandemia. Pero se viralizó tanto que ahora está en observación médica. También compuse una versión del tema para Elisa, de Beethoven. Le puse de nombre Paranoia. Pero no se los interpreto porque tengo la sensación de que alguien me está mirando. Hay algo que les voy a pedir. No vean información no chequeada. No vean fucking news. No vean videos de los nuevos genios de la bioquímica y la geopolítica con un mapita y una lapicera. Aparecen así. Resulta que los astronautas no fueron a la Luna, sino que chocaron contra el borde de la Tierra, que es plana. Ese choque provocó vibraciones que hicieron caer a las torres gemelas. En el sótano de las torres había una bóveda, que Shabran compartía con Lady Di, que no murieron porque son dos Illuminati, donde está guardado el cuerpo embalsamado del extraterrestre de Roswell. Ese extraterrestre lo compró Bill Gates, que con parte del ADN alienígena creó el COVID-19 en un laboratorio de La Matanza. Ese laboratorio lo transmitió por antenas celulares de 5G y fue interceptado por unos agentes del Mossad, que le vendieron a un mafioso de la Unión Soviética un tubo de ensayo con los virus. Ese virus se mezcló con la sangre congelada de Walt Disney en Estados Unidos, después se arrojó desde un avión que iba dejando estelas de humo sobre China. Y los chinos lo modificaron genéticamente en un laboratorio para condimentar la sopa de murciélagos, provocando una baja en el precio del petróleo que genera la tercera guerra mundial para imponer un nuevo orden social totalitario. Aunque todos sabemos que el COVID no es tan peligroso, porque con unas gárgaras de huevo batido y agua tibia, te curás. Por favor. No vean videos no, hechos por gente que sabe. Por favor. Este es el mundo que nos espera. Bueno, como decía el general, la única verdad es la poesía. Sacar belleza de este caos es virtud. Así que, ahí vamos. Yo sé que no soy el mejor comediante, ni el mejor músico, ni el mejor cantante, pero les aseguro que soy el mejor caludio que existe. Dejemos de hablar de mí, hablemos de mi obra. Ahora soy solista, pero muchos años antes fui parte de un quinteto vocal cuyo nombre era a u quinteto vocal. Yo era la U y tenía muchos fans. Cada vez que subía al escenario todos gritaban UUUUUUUU. ¡Uh! Era un quinteto con voces graves, agudas y esdrújulas. Mi voz en un momento era aguda, después estuvo grave, después se murió. En el grupo éramos cinco, pero sonábamos como cincuenta. No por la potencia, sino por lo desajustados. Unos años después, por diferencias musicales, se fueron la I y y la O. Los que quedamos, A, E, U, formamos un nuevo grupo llamado Triptongo, que duró hasta que se fue la E. Quedamos la A y yo, la U. Fue ahí cuando formamos un dúo, inseparable, el dúo diptongo. Inseparable hasta que llegó una tal Matilde, y ahí se cortó todo, y a partir de ahí soy solista. Hace muchos años que busco ya. El más inesperado de los ruidos, el más hermoso de los errores, la más exacta de las imperfecciones. Siempre con un espíritu punk, por supuesto. Y qué mejor que un espíritu punk para esta pandemia. Por eso voy a tocar la pandereta Y así podemos seguir toda la noche. Tengo montones de palabras con punk, pero no quiero espantarlos. Cuando preparaba este mini-show me dije, vamos a buscar temas que tengan que ver con este momento que estamos viviendo. Esta situación de incertidumbre saca la esencia de nosotros. Lo mejor y lo peor. Por ejemplo, ayer recibí este mensaje del grupo de WhatsApp de los vecinos sensibles. Seamos solidarios, ayudémonos entre todos, entre todos podemos salir. Por eso, entre todos, denunciemos a nuestro vecino que salió a dar una vuelta. También están... En estos momentos escuchamos muy seguido dos palabras, adultos mayores. Parecería que el COVID-19 no es muy importante, porque afecta principalmente a los adultos mayores. Busqué en mi repertorio y me acordé de un tema que compuse hace un tiempo, cuando un joven ciclista me gritó, ¡correte, viejo choto! En ese momento me preocupé un poco, ¿yo, viejo choto? Pero mi profesora de japonés, con toda su sabiduría oriental, me dijo, no, no fue un insulto. Seguramente te dijo, ye, ho, chotto. En japonés, ye es no, ho es camino, y chotto significa un momento, por favor. Algunos compañeritos míos de japonés pueden dar fe de esto. Entonces, cuando te dijo, correte, viejo chotto, en realidad te estaba diciendo, correte un momento, por favor, ese no es el camino. Muchas veces los problemas generacionales no son más que problemas de comunicación, pero otras veces hay que admitir que haga lo que uno haga, uno es un viejo choto. Así que para ustedes el tema viejo choto. No se queden ahí sentados en sus casas. Vamos a parar un minutito, vamos a hacer unos ajustes técnicos y ahí seguimos con viejo choto. Estamos, estamos de vuelta en el aire, ustedes saben que esto... Es la primera vez para todos, así que estamos acá inventando todo. Gracias desde ya, voy a empezar a hacer los agradecimientos. Gracias a Gonzalo, el maestro de la ingeniería, Mel, por la parte gráfica, a Liz por la prensa y difusión, y etc. Después seguimos agradeciendo. Vamos entonces con Viejo Choto. Pueden cantar, por favor. No se queden sentados en sus casas. Canten y canten, canten y bailen. Allá vamos, a ver si funciona esto. Ya es un milagro, señores. Puedes hacerte una artista digital, vestirte de moderno e ir al recital de música electrónica experimental, pero igualmente nunca dejarás de ser lo que ya sabes que sos todo, viejo Choto. Viejo Choto, podés hacer pilates del revés, decir que nunca jamás serás una. Entrenar tu cerebro al estudiar japonés Hacer meditación te baja el estrés Toda la vida te dejarás de ser lo que ya sabes que viejo choto viejo choto Esta es viejo, mi falsia, un víctima Y, vejez. y el tiempo pasa rápido, tan rápido que ya no lo ves Porque sos un viejo choto Un viejo choto Muy bien, qué bárbaro, eh. ya llegamos a la mitad del show, qué rápido que se pasa todo. Muy bien, estamos acá, ¿cuántos somos? 85 personas, pero qué bárbaro. Muy bien, increíble. La verdad que esto es nuevo, si funciona vamos a seguir haciéndolo, si no funciona, no. Bueno, vamos a tomar un poco de agua, si me permiten, brindo a su salud. Entre mis múltiples actividades artísticas, soy miembro fundador del Centro de Investigaciones Musicales Autóctonas atahuanqui Chupalpa, un cómodo laboratorio musical de última generación donde recopilamos, analizamos y versionamos Toda la música autóctona que hicieron y hacen los pueblos originarios, no los Australopithecus no, no, no, esos que son los verdaderos pueblos originarios, no, no, esos no, sino los, los otros, los que hacen los morochos, los, los negritos, los que estaban acá antes de nuestra Latinoamérica, antes de que llegáramos las personas civilizadas. Estos pueblos, en un principio, formaban una sola tribu. Eran monotributistas. Con otros colegas, músicos, investigadores, recorremos los antiguos poblados aborígenes y las reservas. Poco a poco, nos vamos ganando la confianza de los caciques y chamanes, y con un moderno grabador digital, registramos viejas tonadas anónimas, bellas melodías milenarias que vienen pasando de generación en generación y que corren el riesgo de extinguirse para siempre. Luego de varias sesiones de grabación, volvemos a nuestro laboratorio con ese tesoro cultural popular anónimo, al cual ordenamos y clasificamos, además de, por supuesto, registrarlo en a nuestro nombre. Periódicamente, damos conciertos por distintos lugares del mundo para difundir estas maravillosas obras. Y para cobrar los derechos de autor, claro. En un principio, quise componer mis propias vidalas, pero al decir de los lugareños, mi música no se podía considerar andina, sino música anodina. Por eso decidimos recopilar viejos temas tradicionales norteños. Visité innumerables sitios repletos de historias, enigmas y contradicciones. Sin ir más lejos, por ejemplo, el altiplano. ¿En qué quedamos? ¿Es plano o es alti? El tema que les voy a interpretar es fruto de años de investigaciones musicológicas que hemos hecho en pequeñas aldeas perdidas, como Tarijapi, Conchabamba, Laquilaca, Quecochinoca, Umacagua, Kawasaki, Cachicachi. Y sobre todo en un pueblo, en un pueblo llamado Purmamaraca, que en idioma aimará significa Palermo Tilcara, a la vera de los cerros de los Siete Olores, donde cientos de bagualeros y bagualeras se dan cita para cantar todos los jueves por la tarde en el After Office. Siempre recuerdo, la primera vez que visité Purma Marca había un artesano en la plaza que ofrecía unas hermosas vasijas de adobe que estaban decoradas con extrañas inscripciones, como líneas paralelas de distinto espesor. Le conté mi inquietud a uno de los caciques, el Coya Alcoyana Alcoyana, preguntándole si sabía qué eran esas inscripciones. Me miró y me dijo, ¿esas rayas? Es el precio. Esto lo llamamos código de barro. Ese fue mi contacto, mi primer contacto con los collas nómades, nómades tres o cuatro, que en un principio me parecieron rústicos, oscos, taciturnos, callados, contenidos. Eran indios sin gracia. Era su indios Pero luego, decía, de años de ganarme su confianza y aprobación, hoy puedo decir que prácticamente... Son seres humanos. Me pareció entonces que la soledad del hombre puneño en esos paisajes inhóspitos de cerros y piedras era similar a la soledad del hombre metropolitano en cuarentena en sus paisajes de hierro y cemento, aunque también me pareció que era mucho más cómodo estar solo en mi penthouse del piso 23. Basándome en los estudios de música coya, que como te digo una coya te digo la otra, hemos recopilado esta vidala que les traigo hoy. La recopilamos con la hermana menor de la Negra Sosa, la Semifusa Sosa, y con el hijo de Leda Valladares, Led Valladares. Todo esto fue posible gracias al apoyo de la Fundación Folclórica Tradición, una asociación sin frines de locro. Vamos a ambientarnos un poco. Hay que colocarlo lentamente, porque como dice un antiguo proverbio de la zona, vísteme despacio que estoy apunado. Curiosamente, la última vez que me puse esto estaba en Cachicachi al borde de un cerro. Y ahora que me lo vuelvo a poner, estoy cachicachi al borde del ridículo. Yo voy a ejecutar este típico instrumento del norte, del altiplano, llamado anata o tarca, que es usado por los collas para el carnaval y para diversas ceremonias. Después de varios estudios y análisis, puedo decirle que técnicamente, y según Wikipedia, la tarca es una flauta vertical ortoédrica de madera de una sola pieza. Flauta porque es un instrumento de viento con orificios. Vertical porque es vertical. Y ortoédrica, eso no lo investigué. Una vidala, también llamada baguala o copla, es un tipo de música mayormente percusiva, por lo cual también utilizaré este otro instrumento del norte argentino, llamado Caja, que es usado por los collas, me imagino que para guardar cosas. En esta ocasión me acompañará desde su mansión en Vladivostok, en Los Teclados, el otro miembro de los hermanos de ruido, Fab Solo. Muchos saben que con Fab Solo solemos presentarnos en fiestas tecnoeléctricas como en formato DJ. Él es Cool Sound y yo soy Cal Sound. Juntos somos Cool y Cal Sound. Bueno, entonces, para todos ustedes, ahí va... La vida en la inversión electroanarco post punk, la vidala de la Gran Puna. Un momento, como siempre, la técnica lleva su tiempo. Ahí va. Vamos a prepararnos, van a escuchar sonidos de ambiente nos vamos imaginando que estamos en medio de la puna imagínense that Buenas noches señores, vengo a cantarle por ahí Y si le gusta mi canto, lo escucha en Spotify Soy semilla de esta tierra, que un día se cosechó Hijo de la puna madre, una que nos repartió Subo, subo por el cerro Y no siento mis rodillas La verdad es que no me canso Porque subo en la erosilla Este era un pueblo perdido Que tenía hermosas las vistas Ahora es un pueblo escultrado Por los miles de turistas Como mi pueblo es muy pobre como todo lo que hay, y para no andar engordando, más coco calay, nuestras comidas son sanas, con productos de la zona, merendamos en Starbucks y comemos en McDonald's. Burí. Hey. Desde aquello te he visto, tu amor es mi vecinda Y a todo el mundo le digo que vos sos mi cosa linda Yo que te andaba y buscando Para no sentirme tan solo Y te encontré en un grupo, uno de cholas y cholos y para la Pachamama, la invite a bailar la cueca, pero ella quiere bailar en Pacha la discoteca. Estos paisajes de cerros, lunas y sol energéticos, que me humedecen los ojos, pues de emociones de alérgico. Ya mi canto se está yendo, y le he cantao a mi modo A la próxima prometo, una que sepamos todo Como me vine me voy, te pido conmigo brindes Te pido que no me olvides, después úchame en el Tinder Después úchame en Tinder muy bien. Oh, se siente, se siente la puna, el calor y la falta de aire de la puna. Ya podés parar de tocar solo, eh. Esperá que ya ya lo sacamos. Muy bien. Gracias, Fab. Bueno, ¿cómo estamos? ¡83 personas! No se puede creer. ¡83 personas! Vamos a ver que esta es la próxima. esto es gratis. La segunda, vamos a ver. Gracias a todos por venir. ¿eh? Gracias a todos. Eh, espero que la, la hayan pasado bien para, para terminar este mini show pandémico de esta noche está bien bien, bien. No, porque acá está todo siempre se lo comento siempre está acá todo a punto de explotar siempre llevamos la técnica hasta el máximo y más allá eh, vamos a ver Decía que para terminar este minishow pandémico de esta noche, pensé en otro de los factores que afectan nuestra vida en cuarentena. La angustia y la ansiedad. Los nervios. Tengo nervios. ¿Y qué mejor manera de terminar este minishow con algo que nos haga meditar y sentir ese relajo que necesitamos? ¿Qué mejor manera que hacerlo que invitar a mi guía espiritual, a mi maestro del alma, a Sri Sri Carlos Ernesto Torteletti? Sí. El maestro gurú Sri Sri Carlos Ernesto Torteletti, el fundador de la escuela de filosofía y meditación llamada El Arte de Vivir del Otro. Yo soy uno de sus discípulos del gurú, uno de sus gurises. Pero, lamentablemente, por culpa de este maldito virus, el maestro Sri Sri Carlos Ernesto Tortelletti ya no está entre nosotros. Con esto del cierre de las fronteras, quedó varado en Oriente, en Uruguay, encerrado en su chacra de Punta del Este. En honor a la madre Teresa de Calcuta, ahora se hace llamar el padre Tereso de punta. De todas formas, el maestro gurú Sri, Sri Sri Ernesto Tortelletti me ha mandado un mail para que les lea y podamos meditar en conjunción cómica, cósmica. Dice así, segundito. Estamos haciendo una laguna. Okay. Querido Caludio, es un placer saber que tú y tus seguidores, 83, Desean escuchar mi humilde sabiduría. Y es una bendición saber que puedo colaborar en ello. Siempre hay que colaborar. Por ejemplo, ahora vengo de la costa del mar, donde acabo de colaborar con mi granito de arena para construir una playa. Llevé justamente un granito de arena. Meditar, preguntarse cosas, interrogarse. Muchas veces trae más dudas que certezas. Por ejemplo, esta mañana me preguntaba, los que tenemos tendencia a engordar, es porque no soportamos que la vida sea finita, siempre seamos solidarios con el prójimo, ayer ayudé a un ciego a cruzar y a su perro, solo me queda esperar a ver qué raza obtengo, es que vivimos en una época materialista, esta civilización donde la ciencia está por encima de la espiritualidad. Porque la ciencia muchas veces dice ofrecernos una cosa y termina dándonos otra. Por ejemplo, el otro día me tomé una pastilla del día después y no funcionó. Seguía siendo lunes. Es mucho mejor utilizar medicamentos naturales como las flores de Bach. Aunque yo prefiero las flores de Mozart, que son más clasicistas. Las de Bach son un poco barrocas. Decía entonces que es mejor utilizar medicamentos naturales como las flores de Mozart, las manzanas de Alá o los higos de Buda. Por eso, para combatir el mal carácter, diluimos flores de Mozart. Para aquel que nos insulta, hacemos jugos de manzanas de Alá. Y para aquellos que nos traicionan, trituramos a esos higos de Buda. Me preocupan mucho los problemas ecológicos. El daño que el hombre le está haciendo al medio ambiente. La semana pasada, estando frente a las montañas de Nepal, grité, ¡Eco! Y la montaña me contestó, ¡Zapato! ¡Zapato! ¿Se dan cuenta del daño? ¡No era un ecológico! Volvamos a lo natural. No perdamos más tiempo. Porque la vida es eso que pasa mientras escuchas a alguien diciendo una frase acerca de que la vida es eso que pasa diciendo mientras escuchas a alguien la vida es eso que pasa. Siempre elige correctamente. Como dice la parábola del profeta Manhattan Gandhi, si tienes tres latas de comida dudosa para elegir, elige siempre la primera o la segunda porque la tercera es la vencida. Es que somos hijos del rigor, hijos de muchas normas, somos hijos de mil pautas, pero siempre debemos pensar en el otro. ¿Pienso en mí o pienso en el otro? ¿Ando en la vida para mí o ando para el otro? Mejor comencemos con la meditación. A continuación vamos a hacer una meditación interna que se eleva, una meditación que asciende hacia el interior. Una meditación intra ascendente. Ahora, debo dejarlos en la compañía de Caludio, quien les va a interpretar un tema musical que compuse para relajarlos. El tema se titula Molotov de combustible espiritual. Un gran abrazo, en tiempos difíciles, recuerden siempre que la frase de cabecera, si algo sucede es porque ocurre. Bien, ahí termina el mail. Entonces, para despedirnos, voy a interpretar un tema de meditación y relajo eh, combustible espiritual molotov de combustible espiritual. Voy a usar este instrumento que es como una máquina que va dando sonidos. Eh, es un instrumento nuevo, así que tengan paciencia. Vamos a probarlo. Eh, me está faltando... Bueno, sí, no importa. Sí. Bien, eh, entonces, ustedes vayan este, relajándose, van poniéndose cómodos. Voy a usar también la marraca, la marraca marroquí marraca marroquí y el pito tibetano ¿eh? también es importante que se vayan relajando vamos a escuchar eh, ruidos que, que nos van a, este, a llevar a, a lo mejor de nuestro ser ¿sí? y con eso nos vamos a ir despidiendo y nos vamos relajados a ver. Ay, no estaría arrancando ¿eh? parece una premonición A ver si pongo acá Ahora sí, ahora sí, vamos a meditar Todos juntos Escuchen, relájense Vayan a sí Bueno, gracias a todos, gracias a todos por haber estado. 75 personas que aguantaron hasta el final. Si todo sale bien, nos veremos en la próxima. Esto es todo. Gracias nuevamente. Gracias a Gonzalo en la parte técnica. Gracias a Mel en el asesoramiento de la parte gráfica. Gracias a Liz por el aguante y la prensa y difusión. Gracias a Fab Solo que hizo su parte de hermano de ruido. Gracias a todos y gracias sobre todo a ustedes por estar ahí. Cuídense mucho, no le hagan caso a nadie, solamente a los que saben. Nos vemos en la próxima que va a ser un mundo mucho mejor y solidario y con el fin del capitalismo. Ese fue el mejor chiste. Chao, chao. Nos estamos viendo.